El Hospital de San Carlos, gracias a los fondos ITI de Cádiz, va a mejorar el, en la eficiencia energética y va a potenciar su descarbonización. Esta inversión de los fondos ITI va a tener tres beneficios. Uno en el ahorro y la mejora de la eficiencia energética, otro en la sostenibilidad y otro enfocado a los usuarios del hospital. ...tanto eh, pacientes como profesionales. Esta actuación en el Hospital de San Carlos... Eh, ...se basa en tres pilares fundamentales... ...uno, es el cambio de combustible... ...pasamos de gasóleo C a gas natural... ...que es el combustible fósil que menos contamina... ...en segundo lugar, se renuevan... ...las dos centrales termofrigoríficas... ...donde se producen eh, el agua caliente sanitaria ...y el agua caliente para calefacción... ...y la parte frigorífica, el agua para refrigeración en verano... ...por equipos actuales, eh, con una tecnología mucho más avanzada... ...que la que había hace 40 años. En tercer lugar, cambiamos tanto la impulsión de agua... ...como las redes de distribución de agua caliente sanitaria... ...de calefacción y refrigeración... ...renovando por completo la tubería y el aislamiento minimizando las pérdidas en la circulación por el edificio. Todas estas actuaciones se consiguen gracias a una inversión de 5.700.000 euros, en números redondos, eh, con un plazo de ejecución de 15 meses. Es una actuación pionera y que situará el Hospital de San Carlos en uno de los hospitales más eficientes del Servicio Andaluz de Salud.